Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio Soy Esteban Nieto Estamos en un nuevo GP a las 10 Y bueno, a la par de lo que es la lucha por el campeonato En esta oportunidad hablaremos sobre esta noticia que, que recibimos el, el domingo Con el fallecimiento lamentable de Frank Williams a los 79 años eh, Así que trataremos a modo de homenaje Resaltar un poco la importancia que tuvo este legendario constructor a lo largo de décadas en la Fórmula 1, también que ayudó en su crecimiento, y un poco hablaremos también de su legado, ¿no? en esta categoría que él tanto amó, y que de la que no se alejó incluso después de sufrir un accidente gravísimo, que lo dejó postrado en silla de ruedas hasta el fin de sus días. Bienvenidos a este resumen. Bueno, comenzando un poco sobre la vida de Frank Williams en la ciudad del año 42 y ya a los 27 años ya llegó a la Fórmula 1 con un, como dueño de un pequeño equipo que se abastecía generalmente de algunos monoplazas descartados de otros equipos hasta que en el año 77 eh, logró fundar a la actual escudería Williams. Eh, comenzó de una manera muy profesional eh, captando varios sponsors del Medio Oriente, eh, por ejemplo, una aerolínea de Arabia Saudita, eh, otros patrocinios, digamos, facilitados, vulgarmente lo que se puede decir como petrodólares, que le posibilitaron armar autos muy competitivos en los inicios de la década del 80, que le tuvo el, el título en ese año, en el 80, con Alan Jones, casi repite el año siguiente con Carlos Reutemann, y en el 82 logró también... Eh, otro, otro título con Keke Rosberg. A la par también había desarrollado una, una mira muy focalizada en el Mundial de Constructores que se había, eh, había adoptado el formato actual en el 79 dándole mucho, mucho valor al, al segundo piloto del equipo y también fomentando un poco más a, lo, a los juegos de equipo eh, dando la pauta que... Eh, a Frank le importaba un poco más lograr el título de los constructores más que el de pilotos. Entonces, digamos, teniendo en cuenta también que, por ejemplo, en el 81 eh, le importaba más el lograr el, el título de, de la escudería que el, el propio Reutemann, que bueno, no, no tuvo el debido apoyo en, en la segunda parte del año 81 para ganar el, el título frente a Nelson Piquet. Pero bueno, después de ahí. Eh, Comenzó una, una época de oro para, para Williams eh, la década del 80, aunque bueno, hubo un momento clave en la vida de él, un fatídico momento, que fue cuando tuvo un accidente eh, a la salida de Paul Ricard, eh, iba de acompañante de Peter Windsor, que es un periodista muy, muy famoso de la Fórmula 1, y bueno, el techo lamentablemente de un forcierra se hundió, lo que le provocó la fractura de, una, de la columna vertebral, Quedando sin silla de ruedas eh, postrado por el resto de su vida. Así todo, eh, en vez de alejarse de la Fórmula 1, por ahí recluirse, como, como podría ser eh, una situación así, eh, él eligió volver, eh, ganó el título de constructores ese mismo año, hablamos de la final de la temporada 86. Y en el 87 ganó el mundial de, de tanto de pilotos como el de constructores, eh, eh, tanto con Nelson Piqué como con la primera escudería, que estaba tenía una muy buena motorización de Honda, de que al final de esa temporada se fue de, de Williams para ir a, a McLaren, donde bueno se formó el, aquel tándem McLaren-Honda, donde lograron títulos tanto a Ayrton Senna como a eh, Alain Prost. Eh, en aquel momento Williams eh, quedó como una, seguna, una segunda eh, escalón, después, antes, eh, después de con el dominio de... De McLaren y recién en el 92 eh, pudo volver a, a considerarse campeón. Con aquel título fenomenal de, de Nigel Mansell. Y después también con el título de, de Alain Prost en el año 93. ¿no? El, de, el último título al francés de, de los cuatro que, que logró la Fórmula 1. Fue una temporada donde eh, tuvo aquellos buenos momentos. Eh, también con los títulos de Hill. Con el título de Jacques Villeneuve. Pero bueno, también con aquella desgracia de Ayrton Senna en el año 94, en sus primeras carreras con Williams, donde lamentablemente fallece en el autódromo de Imola el primero de mayo de 1994. Eh, ya en la, lo que era la esa década, eh, a la par de, de lo que era ese ese garayista, lo que todavía... Se veía como si fuera un más de la Fórmula 1, que, que era Williams secundado por Patrick Head. Había otros equipos que, que eran muy tradicionales de la Fórmula 1, que poco a poco iban desapareciendo. Eh, como Lotus, como Brabham, eh, DJ que, que fue vendida. Y bueno, ahí fue, fue comandado por un breve tiempo también por, por, por Prost. Pero bueno, había varios equipos, por ejemplo también la TRL, que lentamente iban sucumbiendo en esos años y poco a poco Williams eran los pocos equipos eh, que mantenían su estructura tradicional eh, con respecto a otra, otros equipos que poco a poco iban transformándose en corporaciones como era por ejemplo Ferrari eh, toda esta situación también eh, se agravó con el tema de, de que las tabacaleras iban a dejar también de de, de apoyar a Fórmula 1 Williams tenía una relación muy, muy cercana con, con Tabacaleras, por ejemplo eh, Rothmans había sido patrocinante de Williams durante muchísimos años pero bueno, eh, ante la llegada de la nueva ley, eh, tuvo que empezar ahí a buscar otros patrocinios eh, y, pero sin, sin embargo no, no logró ahí mantener una buena, una buena competitividad por ahí sí, en algunos años que, que tuvo una buena alianza con BMW, sin embargo Frank Williams desechó también una compra de BMW a Williams, así que lentamente el camino fue, fue en decaída para, para Williams eh, a lo largo de varios años, eh, todo el siglo XXI empezó a tener una leve decadencia. Eh, llegó un momento en que Frank Williams termina cediéndole eh, la aposta a, a su hija a Claire, que bueno, primero tuvo unas buenas temporadas al principio, pero bueno, eh, empezó a recurrir a, a pilotos eh, millonarios que, que compraban esa butaca para poder ayudar a la subsistencia de, de Williams, que no puede equiparar los presupuestos, eh, el presupuesto propio con presupuestos de, de otros equipos, que ya literalmente eran, eran corporaciones. Y prácticamente Williams no podía luchar contra eh, presupuestariamente contra ellos. Incluso también con, con el problema de terminar eh, eh, los últimos puestos de de Constructores. Que bueno, como bien sabemos, eh, todo, todo, toda la posición de mundiales Constructores eh, se divide también en una cierta cantidad de dinero que perciben los equipos para afrontar la temporada siguiente y al, al terminar los últimos puestos era muy magro toda esa, esa cantidad de dinero que es lo que podía acceder el equipo hasta que bueno, hasta el año 2020 eh, Williams pasa a manos de Dorilton Capital que es la controladora ya desde el año pasado y que sigue al mando este año pero bueno, apenas un año después de que Williams eh, dejara de ser controlada por su familia de que, de que por ahí Frank no se ocupara. Por ahí las decisiones eh, más importantes. Pero sí estuviera al lado de los mecánicos. Eh, en el taller. Ahí viendo cómo, cómo se podía. Eh, mejorar a los, a los autos. Pero bueno. Todo eso termina en el pasado. Y apenas un año después. Eh, recibimos la noticia. De que Frank falleció. Así que bueno. Eh, lamentablemente ahí se termina. También la, la historia de, de ese legado. Que que había sido por tantos años. Así que bueno, nuestro homenaje también para, para Frank Williams. Y bueno, esta ha sido una manera de, de recordarlo. Eh, toda su importancia que ha tenido también en la Fórmula 1 este señor. Gracias por, por acompañarnos y será hasta, la próxima, hasta el próximo GPS 10. Gracias.